Parte de los lanzadores del conjunto de los tigres del Liceo, Luis Vázquez está con nosotros no, no, no, no. también teniendo una excelente temporada. Después fue de muy bien la pasada, la pasada temporada, de hecho fuiste de los lanzadores que mejor le fue y esta estabas por el mismo camino. ¿Cómo te has sentido con la actuación que has tenido hasta el momento? Me siento bien contento porque a la diferencia de este año y al año pasado de que este año estamos ganando, se está disfrutando más este año. <risa> so. ¿Entiendes que ha cambiado algo? Todavía no se te ha envasado en ningún jugador Has estado en momentos muy importantes Momentos de... Como recordamos en San Pedro Y también en otros juegos en la ruta En donde pudiste salir de situaciones difíciles También se te han dado las dobles matanzas ¿Ha cambiado algo en tu mecanismo, Luis? Sí, ha cambiado mucho, bastante porque El año pasado estábamos más, tú sabes, más tirando la fuerza Porque yo estaba empezando a tirar por ahí Por el lado del brazo antes yo tiraba por encima y el año pasado solamente tenía la mitad de la temporada tirando por ahí. So, ahora este año a Estados Unidos tengo un año completico ya tirando por ahí abajo y ya tengo unos cuantos truquitos ahí para tratar de hacer algo. Esos truquitos hay entre tú y yo, nadie, nadie, nadie más tiene, tiene que saber, saber que se, se puede, den cuenta, claro, se, se den cuenta mal. en el momento de que baten y abaniquen ya, mira que sí. Luis, tú dijiste algo muy importante con relación al conjunto de los tigres del, no y sé, la diferencia del, del año pasado es que ahora el equipo tiene un excelente récord en el segundo puesto. No solo de tu actuación, ¿qué ha cambiado en general para que los tigres tengan esa, ese buen récord de la actualidad? ¿Qué ha cambiado en los muchachos? En los muchachos, bueno, la diferencia es que ahora mismo todo el mundo está enfocado, porque ya está bueno que uno o sea, te perdiendo, pero todo el mundo está enfocado, todo el mundo está trabajando más profesional. So sabemos que esta liga es una liga es liga de invierno y la gente aquí tiende a no hacer las cosas a prepararse también pero aquí se está viendo que la gente se está preparando muy bien para salir al terreno eso antes de juego el, el free game antes de, tú sabes de juego ellos se preparan bien para salir al terreno esa es la diferencia Sí, porque prácticamente es el mismo plantel de la temporada pasada, entonces algo tuvo que cambiar de manera positiva. Además de lo que hicieron en los entrenamientos y todo eso, ¿no entiendes que la nueva disciplina que ha implementado el conjunto de los Tigres del Licey también le ha funcionado a los chicos? Sí, funciona bastante, porque es que la, la costumbre de uno, ya cuando tú tienes un tiempo ganando pelota, es que es la costumbre de Estados Unidos. O aquí sea, está, las disciplinas que hay aquí... Y la, lo, el tiempo, tú tienes que estar tiempo, uh, se está expresando uno en grupo, so, eso es lo que ha hecho un poquito la idea. Te deseamos muchísima, muchísima suerte y quiero que me expliques eso de, de cuando te vas a tirar las fotos, ¿qué haces eso? ¿Qué significa eso? Vamos a ver, qué significa es, eso, eso significa oh, eso, es más personal los muchachos, nosotros no queríamos decirlo, pero es más, nosotros es como simbolizarnos. Nosotros, nosotros jugamos en el nombre de los tres grandes, padre, hijo y cristiano. Jugar en nombre de los tres grandes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sí debe ser. Gracias Luis, muchísima suerte. Seguimos con más Delante Salas.